Pero bueno, que es, es el primer intento. Lo intentaremos más veces esta tarde, un par de veces más, hasta que consigamos comenzar. Me presento otra vez, llevo un año presentándome, no sé cuánto durará esto. Soy, soy José Ignacio, el nuevo director de Cristianisme. Lo bueno que hoy está el antiguo director, con lo cual tiene más sentido lo de ser el nuevo director. Está aquí Xavi con nosotros. Eh, solo... Está indicado que yo diga unas brevísimas palabras para comenzar el, el acto. Miren, yo creo que todos en nuestra agenda tenemos muchísimas cosas que hacemos porque nos toca. ¿no? Los médicos, reuniones, muchísimas cosas que hacemos porque nos toca. Pero yo creo que esta tarde tenemos la suerte de poder hacer algo que queremos. Y dicho peor, porque nos da la gana. Cuando Tere se preocupaba, pero ¿qué vais a hacer? Pero ¿y esto qué es? Pero ¿y qué? Pues mira, lo que queremos que es juntarnos. Y ella nos da la ocasión y se convierte en la oportunidad para juntarnos muchos y muchas que hacía tiempo que nos veíamos, porque bueno pues las cosas van despacio como van, nos vamos recuperando de este tiempo y después también porque nos da la gana juntarnos en torno a Tere. Y queremos hacerlo y podemos hacerlo. Así que esta tarde, este rato es para disfrutar, disfrutar todos juntos, disfrutar con ella y yo creo que también vamos a aprender porque es lo que pasa cuando está uno con Tere, que aprende también, no solo lo pasas bien, también aprendes. Así que bienvenidos a todos y el acto va a ser muy sencillo, va a tener dos partes. La primera está puesto detrás de mí, como en las obras de teatro, de repente han surgido cuatro personajes, Sonia lo va a explicar todo y después tendremos ya un ratito de Manu y Tere que, que ellos van a hacer la tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una tarda. Aquí está tarda. ¿No se sé? Va, es, es de allí, ¿no? Li he contestado. era de ley hacer esto. Era de ley hacer esto por Tere. Ahora sí, ¿no? Mucho mejor. Eh, yo ya que tengo el micro, seré molt breu porque, porque el breo porque que lo que me interesa es sentir a las personas que me acompañan aquí, Dal, pero, pero claro, llibre, eh, que Gibra, que voy para y, que, li, y que, que está format para per todos, o molts los articles que la Tere ha escrito al blog desde la año, 2009, que yo en no estaba en la casa. Yo par aquí al bolsal del, del 2012 Entonces, eh, claro, como editora del blog, que por tu desde allá des de llavors pues no te inmezca que, que agrairle, ¿no? Agrairle porque siempre ha estat, eh, pues una colaboradora muy dirigente, ¿no? Cada, cada vez que, que te pedíamos algo, ahí estabas, ¿no? Eh, Tere que creo que has escrito siempre con, con muchísima libertad y hoy repasaba ¿no? algunos de los artículos de, que recoge este libro y pensaba en lo aguijoneadora, si se puede decir así, que has sido siempre, ¿no? que no has evitado ninguna polémica en un tema tan delicado probablemente ¿no? como pueda ser el de la educación, que en tantas reflexiones y tantas palabras te ha ocupado durante tantos años. ¿no? Eh, y quería destacar otra cosa que, que creo que, hay, que nos has dejado durante, durante muchos años en esta casa y es el aprendizaje del cuidado del equipo. ¿no? Hay cosas que empezamos a notar ahora, eh, que es ese, ese legado ¿no? que, que nos has dejado de cómo, de cómo cuidarnos entre nosotros. ¿no? Y bueno, estar aquí esta tarde también es una manera de, de cuidarnos y de cuidarte. Entonces, muchas gracias por todo. Eh, y bueno, me acompañan aquí que esta tarde, tres personas que han, que han estado a la vida de la Tere en diferentes etapas y en diferentes ámbitos. No? Me acompaña la, la Carme Torres, exalumna de la Tere, de aquella promoción del 72, que hace 50 años que la va tenir de profesora, just ara, eh, El Llorenç Puig, exdirector de, de esta casa de Cristianismo y Justicia y Salva Busquets, director de Caritas Barcelona y exdirector de Fundación Arrels, on la Tere ha colaborado durante muchos años. Eh, bueno, serà, serà breu bueno o no, <laughs> ya veremos, pero bueno, voy articulat articulado al voltant de dos preguntas, no? para que cada uno pueda decir la, la primera. La primera, y sentíos vosotros de hablar sin satorne. Eh, ¿Quién es el primer record o aquel mes fresco que os ve al Cap cuando penseu en la Tere? Eh, para mí, la Tere ha estado una persona iniciática a la Cristianismo y Justicia. Yo voy aquí, una mica de de París, de los I Y, y recordo, molt bé, Tere, te acordarás, encuentro y misión en Javier. Que va ser una trobada a van organizada para el Boan. Donde eh, había al cristianismo y justicia de muchos países. estaba Adolfo Nicolás entre la Traalazén, eh, y al viaje, ya está tú, ya está allí en un cuaderno que te recordarás que estaba allá. Eh, pues para mí, pero la otra cosa, para mí el recuerdo es lo que he dicho antes, que está por aquí Pilar Massana, la... llámale, llámale, cuando a Llama Botei. Decías, oye, que tú tienes que conocer a Llamo Boti ¿no le conoces? Y digo, pues, pues, lo siento, pero en aquel momento, no el cunasía, dije, eh, sí. Hasta batarrán, eso di que hecho una persona para mí iniciática. Y el llámale, llámale, que además os entenderéis y ya verás qué bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay una molda fruit, ¿no? Así que, al record, los record primers iniciáticos serían lo de Javier y él llámale, que em vas en aquel momento. No, yo cuando, cuando pienso en la Tere <laughs> el, primer, el primer que me ve es una persona pícara, pilla, alegre pero pícara, pilla, muy inteligente pero, y, y yo sé tú. Yo he a Reals en 95 <coughs> y para diferentes cosas l'any el va a ver la tormenta perfecta. No ens entendíamos entre los trabajadores, entre los voluntarios, no sabíamos de qué fer. Y además, José María Pañella, el nuestro fundador, se, se a la tercera probatura, además se enanaba al, al Brasil y I, i, ostras, que fin. Y Angelosa María va a hablar la tere y le va a decir, tere, yo creo que este chaval es muy buena persona, pero va más despistado, queda con él. Y fijaos si era complicado que durante todo un año, el dimarts al matí, ens trobàvem a la parroquia de San Pedro Clavé. Yo le dije, ¿quién era el problema? Y ella me dije, ¿cómo arriba la solución sin enfrentamientos, a Y aquí a descubrí que aparte de una persona muy inteligente y consistente que sabía para qué, qué estaban, tenía habilidades para mí desconegudes ¿eh? y, y bueno, es lo que recuerdo, ¿no? Aquí está Alegría. Y, y cuando pensaba que el mundo se enfrentaba, decía, no, hombre, no, esto no es nada. Esto". Y a Natsuban Camins. Eso es lo que recuerdo. ¿no? picaría, picaría y qué te ayuda? Entonces, para mí, la Tere es una revolucionaria. Va arribar eso, hace 50 años <ríe> al culáisito del Estrat de Diputación y, bueno, podeu imaginar cómo era el colégio en aquel momento. Vull dir que, que vienen unas normas, una clausura y un... Y de cop y volta, pues, va arribar ella y ens va como obrir Ens va puso en cuestión todas nuestras creencias para comenzar. Era más progresista que cap uno de nosotros. Y, y a mes, ens va hacer, pues reflexionamos y fins el punto de que de fa como han dicho, 50 años, ¿no? porque vamos a el de 72 de la escuela. Y aquí hay un buen planteo de, de algunas de nosotros que nos vam reunir la semana pasada para celebrar eso, los 50 años, y que hem mantingut una persona o una profesora que va estar amb nosotros un año a clase, después hem estado 50 años seguint la vida, durante su dir es una cosa súper remarcable, no creo que pase gaire que un, un, això, una clase de nanas de 15 años, después seguimos fins el 65, doncs, eso, tener contacto con esta profesora y sentirnos que nos ayuda muchísimo como es va veure, no? que todos teníamos eh, cosas a dir de que en momentos trascendentales de la nuestra vida nos sabía ayudar bueno eso es lo que quería decir a por tu si un escrit en nombre de todas totes que en algún momento les iré tota total libertad eh, pues a mí mi ningún miedo me ha pero ahora que os sentía <laughs> Yo me recuerdo también de la primera vegada que vaig la Tere, y de la primera imagen que a y va a ser en la misma entrevista de Feina pero si en acá esta casa, a Maljurens y a i y, y cuando de la entrevista, esto aquí, acá entre nos, consultían de la entrevista, me dijo, bueno, hi ha mis personas, no, he entrevistado a personas, ya direm alguna cosa, y la Tere me dijo, y la Tere dir: esta será tu mesa y aquí te puedes poner una plantita o lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, sí, diga una Kardashian mola entusiasmada de entrevista de feina i, para, para Obia raons Os eh, volví a preguntar también, ¿no? ¿En cada escunda de, àmbits on va día se ha pasado ¿no? ¿En el, en el camp de la educación, karma, en el de la reflexión? binomi, fe justicia, ¿no?, que és el pal de Paller de, de, de esta casa, Llorenç, y en el del compromiso social, salva o el voluntariat, ¿qué en da de la Tere? ¿Qué va aportar? ¿Quin valor afegit creieu que va aportar en cadascun d'aquests ámbits? Comento, a ver, parteixo d'un concepte del Quico Riera que diu la Tere es nuestra bruja buena, digamos, que está... Que está atenta a todo, que se, se da cuenta de todo, que todo lo ve, que además tiene esta que estabilidad que de ellas tú salva, que es así, da truva las soluciones poco a poco por aquí, para allá, pum, pum, pum y al final la cosa perfecta. Pero yo afegiría que la Tere también es brújula. Ya eso me agradaría ampliar apartan la idea, ¿no? Eh, brújula para que tú señalas el norte, tú señala. Tú, tú nos recuerdas siempre, siempre nos has recordado, la fe justicia. Esto es el norte, no os despistéis. Y la tela es dura, ¿eh? O sea, no, es muy bien. y ahora hablaré una mica de la cura, ¿eh? Pero, pero no, no, el norte está allá, ¿eh? No, no te despistes, no os despistéis, ¿eh? Y para mí eso tiene mucho valor, porque yo creo que a cristianismo y justicia, a que esta brújula es muy importante. Yo creo que a todos la tenemos mentira orillada, pero que tú nos has ayudado a tenerla bien dentro, ¿no? Por tanto, no solo la buena bruja, sino brújula. Y hablando de la fe y la justicia, a mí me agradaría señalar, como aportación de la Tere, no solo señalar señalar la fe justicia es lo que nos tiene que centrar, no nos despistemos, sino también que la fe y la justicia ayuda en todo, a las cosas grandes, a las grandes ideas, a las grandes escrits, a las grandes cosas que pueden fe, y a las cosas patitas. Y aquí entro a la parda la cura, para mí la cura del equipo de las personas que tú has estado siempre tan atenta. Y Llorens, hemos de hablar. A ver, oye, ¿has visto esto de aquí? ¿Cómo podemos hacer? Porque yo me estoy un poco preocupada, porque es así, Teresa da cuenta de todo. Y aquí también es fe justicia, porque yo creo que la fe y la justicia la tanim. Tenemos ven orientada, pero que a més incorpora toda una dimensión de, de la cura de las personas, de la de las que no figuran, de las que están aquí a amb, amb mesa ja porque ya las personas posen en esta tabla y digan muchísimas cosas, que hasta mole, ¿no? Pero también las personas del día a día, también es hace justicia eso, porque aquí en Zugem, ¿no? Y con podremos estar tensa, a esta persona que marcha, o que esta persona que se posat en mal alta, que se va morir alguna de las compañías que me tingut aquí a la, a la a de la secretaria no? Partan para mí a que esta fe justicia, la brújula y el corazón, no? a que estas dos cosas posadas juntas. Por tanto, teré gracias. Entonces... Yo destacaría tres cosas que han sortit de aquí, pero a mí me interesa el orden en que las diré. El primero que yo había apuntado era una parábola, però m'ha me més al que has dicho, Sonia, aguijoneadora. Esa di. Si hay alguna persona que está al carrer o ha perdido el pis y, y necesita un pis, usa seguro, que no parará, fins que conseguís el pis, para complicar que sigui por compleja, porque en este tipo de situaciones no hay res fácil. Es persistente. Pero es un persistente que es diferente de se pasar y reclamar el mismo, sino que entiende las razones por las cuales no se puede hacer el que sigue y busca una alternativa. Es persistente. Y això ho fa, yo tenía apuntado una otra palabra, el, pero es brújula, Yo lo que tenía apuntado es que la, la Teresa sabe para que estén. Y en aquest sentido, la atención a las personas, sobre todo a las és de es dar las profundes más profundas, que la mouen amb ella y que transmite más a més. Y eso hace que a tenga en cuenta estas situaciones complejas. Y por último, es verdad, tener cura de las personas. Ella sabe que cuando vas a entrar a, a Real, una de las primeras cosas que me em va es amb els ambos voluntarios, que estén bien, que estén a gusto. Si están bien, si están a gusto, sobretot los voluntarios de la salud social, esta entidad social te darán de adelante. Por tanto, cuida las, las relaciones personales, atén los escoltas Bueno, todo aquest tipo de cosas que deia en Llorenç y que ella duran bastantes años va estar, o sea, en diferentes momentos, Bastante l'equip equipo directivo de Caritas, de, de Arrels, que estaba formado por tres trabajadores, tres voluntarios y yo como director. Y cuando había cumpleaños, más mai s'oblidava los cumpleaños, a la pasteta, o sea, sigui, esta relación personal. Por yo diría estas tres ideas, ¿eh? Persistent, saber por qué estaba y cuidar las personas para que puedan tirar que esta tasca. <laughs> Entonces, yo llegando a perquè porque yo creo que es un artista de las relaciones personales y que ayuda moltíssim eh, a cual en el momento en que tiene un problema. Eh, ya sigui a nivel de, de la parella, a nivel de los fines, a eh, eh, la feina. Eh, Eso ya vi que la semana pasada que van a tener esta reunión va a surgir: ¿no? que las compañías cada explicava no en momentos clavos que la Tere le había ayudado muchísimo. Le voy la misma experiencia personal en este sentido, no? un inciso personal. Eh, porque la Tere ha sido una persona importantísima en la meva vida y decisiva en la mi trayectoria. Ella fue la culpable de que en el momento de escoger carrera, además de matricularme en matemáticas o ciencias exactas, como la llamábamos entonces, que es lo que mi familia y todo mi entorno estaban esperando, para sorpresa me matriculé además de filosofía. La combinación de ciencias y humanidades me ha acompañado desde entonces. Y si ahora dedico parte de mi tiempo a la ética de la inteligencia artificial y la robótica, como bien sabes... También es tu culpa. <risa> que en sexto decidiste utilizar el libro Pensar y Hacer, Introducción a la filosofía, de eh, Octave Follat. Exactamente, Octave Follat. En el web dedicado al autor se dice que en este libro se sigue el programa impuesto por las autoridades políticas. Lo dice así. Ahora bien, el tratamiento llevado a cabo se rige por la precisión, la claridad, el matiz, la hondura, la seriedad el antifanatismo, la búsqueda de la verdad, la libertad y la anchura de miras. No es de extrañar pues que eligieras este libro, ya que todas estas características te definen a ti, sobre todo esto de la anchura de miras. Y son las que encontramos en tus escritos, los de Pinceladas, con esa prosa, esta prosa tan inequívocamente tuya, directa, contundente y a la vez poética, tierna y llena de estimación por todos y cada uno de nosotros, en especial los más vulnerables y que sufren discriminaciones u opresiones. Este era mi de que gracias a tu libro de filosofía y pues la verdad he seguido siempre eh, interesándome por la ética y aplicando la ética en un campo tan tecnológico como, como la, la robótica. Aquí parece un... Ya hemos establecido aquí un nexo. Exacto, relaciones personales. Sí. Eh, bueno, no voy... ¿Sí? No voy que os a. Eso es muy poco ortodoxo, por si això és molt poc ortodox, per tant, si voleu afegir alguna otra cosa que us, que us vingui al cap, después ya ja dejaremos la protagonista y al nuestro flamante cap de, de la área teológica que conversin una estona, pero si, si tenía alguna otra cosa al cap que, que vulgueu dir sobre la tele eh. A mí me em surtía, o has dicho una mica, pero al tema, a decir, del rigor, digues, de las cosas bien fetas la feina feta o sea, no de ir haciendo y así, sino de escribir bien, de hacer las cosas bien hechas, de... Y para mí eso es una gisó, porque es un rigor, hecho, como has dicho una prosa poética también, o sea, un rigor con, con, con alma, con espíritu, que no es simplemente una cosa... Eh, que tiene que ser seria y ya está, sino que, que ahí transmite unas ideas bien fundamentadas, bien puestas, porque Tere tiene mucha, muy buena cabeza, pero además eh, yendo al corazón de los temas y de las realidades. ¿no? Y para mí, también aparte de la orientación, este recuerdo del rigor y de que en el seminario hemos de hacer esto, porque es muy importante que no nos olvidemos de hacer una cosa que sea seria, ¿no? que no se quede en unas pinceladitas, sino que vaya a fondo... Mm. Y la última cosa es la, el cuidado, vuelvo a decir, de los voluntariados del día a día y del voluntariado entre comités intelectual, de las personas que venían de fuera, con Javi, con el gordo, no, eh, etcétera, no, y, y, y todos, no. Para mí tanto, aquel día gorda, volé cultivar calcom, casiguis que aríos, por acabar si a las parid y que al hora una cura de las personas, es una barrejá que es, yo creo, la esencia, ahora que estás tú también en ello y seguimos ahí, ¿no? Pues la esencia de que tenemos justicia pasa por estas tres cosas, me parece, y, y Tere nos ha ayudado mucho a, a constituirlo. Yo también quería decir que, a de los conceptos, una cosa en que la, la Tere ha estado una artista, porque volgut, ha volgut hacerlo, es el acompañamiento concreto a personas. Sobint nos amb algunas personas que incluso, para el que sigue. ¿eh? No acabamos de caer en nuestra centro porque patrían realmente situaciones duras. Ella, ella establecía un buen vínculo y en cada que nosotros como entidad no las ateníamos, seguían vellando ella. Y cuando había alguna dificultad, alguna malaltia, alguna cosa, siempre tuvaba la manera que de que estuviese a fe, de pont. No había ningún patit que fuera que, si andaba en ella y mantenía esta relación, entonces ella se posava al punto. No? Y también vendría algún nombre de algunas nom personas que incluso van abans de morir, doncs, la van venir a veure y tal. Multas no, yo no diré que siguen multas. Pero sí, aquest tenir aquelles persones que, ¿a qué present presente aquellas personas que al lo mejor para que siguen no acaban de encaixar, Porque en cada que intenten ser una entidad oberta, entonces se va a toda una serie de cosas que son complicadas. Esa no es eh, no la persona idees clares i conceptes, sinó de ideas claras y conceptos, sino de. ¿A qué detalle? ¿Molvés, don? Muchísimas gracias. Va, tu, ¿qué? No, que ¿Tú di lo que quieras? Ah. No. lo ¿Tú volvías Sacaba acabar, Karma? cosa, que pues, Sí, ese compromiso en la educación, ¿no? porque es la parte que nos toca a nosotros, que estamos por aquí dispersas. Que, eh, yo usaba que no me en ella en un año eh, en, la, en el colegio, tuvimos tiempo de darnos cuenta que era una persona muy singular y extraordinaria, comprometida al 100% con la educación. La nuestra y la de todos los niños y jóvenes, especialmente los más desfavorecidos. desfavorecidos clamaba contra las injusticias, y esta recopilación de sus escritos es una buena muestra de ello. Encontraremos muchos escritos que hablan de la, la educación y de, del poco acceso o del, de las dificultades en, en, en colectivos muy desfavorecidos. Ya está, esto es lo Entonces, muchísimas gracias a todos tres por estar aquí hoy, y sobre todo gracias a Títere. Claro. Sí. Sí. ahora bueno, mientras la Tere se va preparando voy poniendo en contexto la situación, ¿no? ahora nos sentaremos aquí ella y yo, iremos hablando algunos antes cuando me habéis visto me habéis dicho hombre, pero ¿cómo vas así vestido? ¿Eh? ponte más elegante ¿eh? para el homenaje a la Tere pues no, como diría Javier Vitoria que es un gran amigo ¿eh? un navarro nunca hace las cosas porque sí ¿Eh? sino que tiene una razón. Entonces yo vengo ahí un poco de niño, porque entre las muchas cosas que es Tere, Tere, también es maestra, y para mí también es maestra. Entonces ahora hablaremos, ¿eh? ella y yo, también desde, desde ese ser maestra. ¿ya? A ver qué nos dice ella en este libro tan bonito, se llama Pinceladas, que imagino que ya lo tenéis todos, ¿eh? y si no luego lo tenéis que coger. No sé si os ha dado tiempo ya leerlo o no, pero en cuanto lleguéis a casa podéis empezar. Entonces hablaremos un poco tú y yo de este libro, ¿vale? Pero antes de empezar a hablar, yo sí que quiero contextualizar un poco la situación. Entonces ponemos la pantalla un segundo y así... <risa> ya está. Pues a ver, os explico, que ahora vengo a sentarme contigo. Nada, a esperar que ahora hablaras tú. No te preocupes. Ahora te pregunto y hablamos, hablamos juntos. Será una conversa, una conversación así informal, unas confesiones íntimas ¿eh? entre los dos, porque igual algunos no nos conocéis mucho, pero Tere y yo tenemos muchas cosas en común y una de ellas es que los dos somos navarros. ¿eh? Hay un dicho que dice hay dos tipos de personas en el mundo: los navarros y los que quieren serlo. Entonces, los que son de los primeros, ¿para qué van a ser de los segundos? Pues ya está. Bueno, entonces, como los dos somos navarros, de vez en cuando, ¿eh? pues también nos hemos juntado en Navarra. ¿eh? ¿A que sí? Y alguna cosa hacíamos por allí. No explicaremos todo, ¿eh? porque si no luego saldrán demasiadas cosas a la luz. Pero sí que me gustaría recordar una pequeña cosa, aquí cuando cuando la tecnología funcione, y si no, pues, pues sin tecnología. ¿eh? Y es que de vez en cuando ella y yo hacíamos algún paseo, de esos paseos en los que íbamos hablando, en los que nos confesábamos un poco, en de los pasos en los que ella me decía esas cosas que solo entre navarro se puede entender, ¿no? Cuando te las dice con cariño, cuando te decía, Manu, tú es que eres tonto. Y dice, bueno, mi madre también me lo decía, hijo mío, tú eres tonto. Pues sí, ¿no? Entonces, ma eh, tenía un poco como, como mi madre, ¿eh? y, y es un tonto que no es un insulto, sino que simplemente es una realidad. Y, <risa> y ya está, ¿no? Y con eso ya nos hemos entendido. ¿No? Sí. Bueno, pues entonces, entre ese ser tonto ya me iba diciendo cosas, me ayudaba a seguir adelante, nos íbamos hablando, ¿sí? Y eso lo hacíamos en un sitio especial. que era? ¿En dónde? En la media luna, sí, sí. No sé si tienes que darle al botón para hablar. Oye, le has dado. ¿Se oye? Bueno, entonces, hemos puesto ¿eh? este lugar, ¿eh? <risa> que es el lugar en el que ella y yo nos escapábamos, a pasear. Para los que no soy de Pamplona, ya lo siento porque no habéis podido disfrutar de, de todo esto, ¿no? Pero el resto sí, los que hemos disfrutado, lo hemos disfrutado. Entonces, es simplemente un, un paseo en el que íbamos por ahí, paseábamos, caminábamos, ¿eh? hablábamos, seguíamos hablando, hasta que ya nos cansábamos y nos sentábamos en un banco. Y en ese banco acabábamos nuestras confesiones. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿eh? Como si estuviésemos tuyos solos, ¿eh? nos sentamos en el banco, sí. ya estamos en el banco de la media luna y volvemos a hablar como hemos hablado otras veces. Uy, qué, qué complicado. ¿Eh? Qué complicado. Así como si no nos oye nadie. Yo te quería comentar que me han dicho que has hecho un libro, muy bonito, ¿Ah? que se llama Pinceladas. Y que ha habido una gente que habla hablado aún. De ti, no sé qué ha dicho alguna cosa, porque no les he hecho mucho caso, pero algo iban diciendo, ¿no? Y, y también en este libro, al principio, te dicen algo. Entonces, no sé, de eso que de esa introducción que hay por aquí, de esas cosas que te dicen, no sé si, esa, no. si hay algo que, que tú quisieras comentar, que te ha sorprendido sí. o que quieres recordar. Me ha, me ha sorprendido esos que han escrito porque me conocen. Alguien desde pequeña, con una gracia extraordinaria. Después también los cuatro directores que me han dejado helada, porque yo no sabía tanto. Hay alguno que dice todavía que todavía aún tienen que cumplir alguna cosa, este señorito. Pero yo tengo que decir que de estos cuatro directores, un día me engañó uno, que me dijo, ¿quieres venir a Cristianismo Justicia a coordinar? ¿verdad? A coordinar actos y yo le dije yo no sé coordinar actos, yo sé coordinar per personas. Venía al colegio y entonces ya estaba yo así como, como que no, y me dice, bueno, no me vas a decir que sí, que no, ¿verdad? Y ahí está el señor, que es que corriera. O sea que Ki corriera hace que yo esté hoy aquí con muchos más. Cuando tú me preguntas qué cosas diría yo, he leído, me han llamado la atención. Hay una de ellas que me gustaría decirla porque se entiende este libro si en la página, esa la cito yo, bueno, hay tanta gente conocida que casi me dais vergüenza. Pero bueno, estoy, estoy ahora sin vergüenza. En el número 21 me parece, no, no, no, no, no, no, no, muy mal, ya no lo me acuerdo. Uno que dice al principio... Amiga y bruja, todo eso también, abadesa. No, la presentación. Todas las ciudades, también las del primer mundo, tienen entrañas escondidas. Esta bellísima ciudad, admirada por sus ramblas, sus avenidas, está en la página 21. Su arte, la emblemática, esa asambrosa, sagrada familia de Gaudí, sus gentes, sus universidades. El libro que os presentamos es muy variado. Está ordenado por fechas tal como llegaban donde está mi amiga del blog, que lo recibía, lo recibía, ahí la tenéis. Al releer los textos se siente la fuerza de la mirada. Todos ellos nacen de las lecturas de periódicos, que sepáis que he tenido algún lío. Un señor que dijo que era más importante que saliesen a pasar los parros que los niños. Me entró tal, tal, tal enfado que escribía la vanguardia, entonces la vanguardia pues se, se tuvo que decir que claro que no que le decían eso. Los niños todos en casa, en unas casas como son las del barrio, cualquier barrio de Barcelona. Todos ellos nacen de lecturas de periódicos, conversaciones por la calle, con experiencia de ese barrio donde las personas piden que les escuchemos, que acompañemos sus vidas. Y muchos textos vienen de lejos, de cartas amigas, de sucesos que nos han marcado. Recuerdo a la persona que han dejado huella en alguno. Yo me he puesto aquí a Paco Fernández Güell. En mi carrera de filosofía, Paco, que me estáis mirando la cara muchos, era el que era coordinador de filosofía y nos llevaba por la calle de la amargura. Hoy hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, hoy viene la policía, mañana no viene policía. Bueno, yo tengo un gran recuerdo, no solo por esto, sino por Paco Fernández. Y luego también he puesto, evidentemente, a una gran maestra, que es Teresa Codina. Teresa Codina, hermana de Víctor, que andará por aquí. Fue para mí un milagro, porque pasó de una escuela, una especie de no sé cómo era, en, el, en un sitio elegante y fino, y ella decía que había educado en dos orillas. Está en el libro, ¿eh? está muy bonito. Creo que todo este libro está escrito con alma y envuelto en unas manos educadoras. Esperamos que os guste y que os ayude, que os recuerde tantos gestos sencillos de vida que nos han afectado en cristianismo y justicia. Y quiero contar una cosa muy bonita de un magamuchi, un día que estaba yo por ahí con Lali y me vino a la mano un verso de Magaluchi. Dice, un niño posee cien lenguas. Cien manos, cien pensamientos, cien formas de hablar, de sorprender, de soñar, cien alegrías para cantar y entender, cien formas de descubrir, cien mundos para soñar. Todos nosotros somos el niño cien. Eso quería decir. Ya está. Muy bien. Y luego otro Segu Seguimos y luego otro. un poco aquí en, en la media luna ¿no? sí. y, y hago otra confesión. Nosotros muchas veces en la media luna hemos hablado de barrios pobres, de niños que vivían en esos barrios, de personas que habían estado también en esos barrios y, y de todo lo que nos habían enseñado. Y tú hablabas también de un barrio que querías mucho, ¿no? que era el Besós. No sé si entre todos los artículos tienes alguno que habla un poco del Besós, o que quieras recordar alguna cosa de, de lo que. alguna pincelada. ¿eh? Muy de muy lo que de lo que te ha aportado. Sí, sí, sí, que la, que la tengo marcada. No sé si la encontraré porque estoy nerviosa. Pero sí que la tengo. Que sí. La voy a buscar, por favor. La 1, nos sé está. La 91, ¿cuál será? Ayúdame, ¿cuál es el 91? El 9 y el 1. <risa> el 7 y el 4. El 9 y 1, me parece, ¿eh? Este es el más bonito. Okay. ¿Aquí? Sí. Esto es verdad. Bueno, es verdad todo. Pero es verdad esto con nombres y apellidos. Ya no se oyen las voces. Ya no se oyen las voces de los desarraigados de la tierra. Ellos siguen hablando, pero no llega por falta de espacio, falta de tiempo. Ya no se oye la voz de Dolores que tiene 65 años y vive sola y no puede ni tiene fuerza para llevar el carro. Cada mañana la veo en la puerta del supermercado cuando cojo el 7 y va buscando las obras. Pocas fuerzas le quedan para vivir. No tiene prisa, su, lo, su reloj se ha parado, Dolores se ha muerto. Y se oye la voz de María, que vive en un quinto piso sin ascensor, y no se fía de dejar sola la casa porque una vez entraron a destrozar lo poco que tenía. Al venir al banco de alimentos cuenta que no sabe cómo acabará esta situación. Y luego, casi uno que tiene casi es una especie de, no sé si de risa o de pena. Se oye poco la voz, así, se oye muy poca voz la Viviana, que era una niña joven, que el día que salía de la clínica de dar a luz una niña preciosa, Encontró a la policía que la desahuciaba por no pagar el gas textual. Varios amigos que habían vivido experiencias parecidas intentaron impedirle la, el atropello. Ella cuando, vio la, <risa> ella cuando vio a tanta gente se mareó y se cayó. Pero, pero fue una cosa que casi era tríplica pero fue muy bonita. Porque ella enseguida se abrazó a todo el mundo, etc. Y la, la bodhisattva porque es difícil entender su habla, porque después de una enfermedad no tiene quien le explique lo que dice el informe del médico con dedicación. Y se oye la voz de Abul y con su acabo, que vino de Marruecos, que hizo muchos cursos, que ha trabajado en parques y jardines, pero está sin trabajo, estaba. Han sacado de piso a toda la familia, lo mandan a varios lugares, separan a la mujer en un antro con una niña y a él con cuatro hijos hasta que encuentre una habitación no sabe hablar de lo que le pasa. Sus ojos brillantes son expresión de la tragedia que lleva en el alma. Y aquí está alguien que nos mandó y tiene aquí una casa. Estuvo un señor que era toda verde y toda oscura y todo... Pues eso se hace cuando estás en un barrio. Si estás en otro sitio harás otras cosas. Pero ya está. Eso es lo que hacíamos. Pero este señor que quiere que te diga algo... A ver. No, no, yo, yo quería que dijeras lo que has dicho, otras actividades no. Sí, porque, porque él había tenido una experiencia muy bonita y por eso está aquí. Eso está bueno, aquí. Y, fu y fuimos hablando ¿no? en la medialuna de esas experiencias bonitas, del besos, de todo eso, y también hablábamos de la fe, ¿eh? nos, ah, íbamos, sí. nos íbamos confesando... ¿eh? Nos íbamos, o me iba dirigiendo también espiritualmente y me decía, por aquí, ¿eh? vigila esto, vigila lo otro. Y así me daba indicaciones para no perderme. Vale, ¿no? Y por eso estoy aquí medio perdido solo, no del todo, ¿eh? porque tampoco estamos muy encontrados. ¿eh? No os penséis que estamos encontrados, del todo. Pero así sobre este tema de la fe también has escrito alguna cosa, ¿no? He escrito uno muy bonito de un crucifijo. Ese me parece muy bonito y tiene que ver con tierno galván pero no sé dónde estará. La página 74. Esa a mí me hace mucha gracia, pero es que me hace mucha gracia. Además, siendo de tierno galván, imagínate con la amiga que era yo, de este señor <risa> metafísico. No sé si era del PSP, era, pero era metafísico. Dice, Pachi López, quita crucifijos del Congreso. La no Leo la noticia y me acuerdo de otra que por allí en 79 salió en los periódicos. Cuando Tierno Galván fue a ocupar el despacho oficial en el ayuntamiento, sobre la mesa del trabajo encontró un crucifijo. Uno de los acompañantes del señor Tierno sugirió la oportunidad de retirarlo y el viejo profesor, como cariñosamente se le llamaba, dijo «Dejen el crucifijo donde está, que es un símbolo de paz». Tierno Galván, siendo agnóstico reconocido, consideró que la separación entre la Iglesia y el Estado no era obligada a quitar el crucifijo del Ayuntamiento de Madrid, como pedían los de su partido. El crucifijo es algo más que un símbolo cristiano. Se dice también que siendo el alcalde dije, dije, le dijeron otra vez lo mismo y dijo, por favor, déjenlo ahora. Ello me lleva a una reflexión que quiero compartir, y esto es en serio. A muchas personas de forma cristiana la cruz se ha convertido en factor de resignación. El dolor de Jesús, como de tantos hombres y mujeres que han sido asesinados por defender la justicia, ha sido abaratado por una tradición de piedad católica que ha desfigurado el sentido real de la cruz y ha banalizado la seriedad del drama. La cruz es el resultado de una vida entregada, de una vida que no se resignó ante la injusticia establecida. Y a la vez, un motivo de sumisión es un lugar de resistencia y lucha. En vez de ser un motivo de sumisión es un lugar de resistencia y lucha. Me pregunto si en el presente quitar la cruz es ahorrarse el esfuerzo y el dolor de la lucha contra los poderosos de este mundo. Estamos en tiempos que deberíamos bajar a muchos crucificados de la historia y no sería tan comprensible que un signo tan provocador lo apartásemos de nuestra mirada. Ya está. Este, este a mí me gusta gustado mucho. Este me gusta mucho. Ya basta. Ya basta, ¿no? Sí, sí, ya basta. Ya está. Ya está. Pero comparto con mucho. ¿Quieres decir alguna cosa más o ya está? Ya está. Pues digo yo una cosa más y acabamos para poder hacernos fotos, darnos besos y abrazos. <risa> bueno, o darle besos y abrazos a ella. ¿eh? El resto, como queráis. El libro se llama Pinceladas. Sí. ¿eh? Y yo creo que que tú a lo largo de la vida has dado muchas pinceladas, has dibujado muchos sí, cuadros sí. Sí. y nos has ayudado a muchos a ir dando pinceladas y a dibujar. Nos has ayudado a situarnos, antes decía, ¿no?, alguno, hombre, una de las cualidades de Tere, yo creo que una de tus cualidades es que nos has ayudado a situarnos. Y lo bueno de las pinceladas es que las pinceladas no se acaban aquí. Las pinceladas continúan porque mientras claro, haya brocha continuaremos pintando y mientras y haya pintura también. Y tú no solo nos regalas pinceladas sino que también nos regalas brochas y nos regalas pinturas <risa> ¿no? Para, para continuar dibujando y para seguir adelante. Yo simplemente quiero darte las gracias ¿eh? por estas pinceladas y todas las que vendrán y recordar una cosa que, que se ha dicho mucho y es que tú nos has cuidado. Yo creo que si todos los que están aquí pudieran hablar, que seguro que todos quieren hablar, ¿eh? o les gustaría hablar, una de las cosas que repetirían es eso, ¿cómo nos has cuidado? ¿eh? Y yo quería poner este, este banco ¿eh? de la media luna, porque para mí es símbolo también del cuidado que, que has tenido conmigo y de todas las cosas que me has dicho en la intimidad, que son para nosotros, y ahora no repetiré. ¿eh? Por lo tanto, Tere, muchas gracias. Ya está. Un aplauso para Tere. Y a todos vosotros. Y un último agradecimiento. Justo para vosotros. Venga, déjame. Ay, una cosa. Yo no podré ir dando abrazos porque me parece que os ya a todos. Pero si quiero decir algo, que como os conozco a todos, a todos fíjate que bien, tengo tanta gratitud, todos los que estáis aquí. No os podéis imaginar cuánto me habéis ayudado a mí, que también he pasado muy malos momentos. No solo en la enfermedad, que habéis venido, me habéis preguntado, sino que el desánimo, que también la vida lo da, y lo da fuertemente. Y yo recuerdo una vez cuando decía Salva cómo se quedaron o nos quedamos tan tristes aquella tarde tan tristes, que nos tuvimos que ir de tristes que estábamos en las redes por una cosa que pasó. Y decíamos, nunca podíamos estar tristes si estamos juntos. Y era verdad. Yo tengo que agradecer a tantos que no quiero decir nada. Hay gente que ha venido de fuera, hay familia mía, hay amigos por ahí, por rincones. Y muchas gracias porque yo estoy sentada gracias a vosotros. Ya está, ya he terminado. Ahora. ¿Ahora qué hago? Ahora, esperar. Hola. Tengo otro ramo, ¿eh? Dame un beso. Espera, un momento, un momento, que te quites el micro. Ay, déjame que Elvira es importante. el micro. Hola. Hola hola, hola, hola, hola, hola, cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida que tengo. No, no, no. Elvira, elvira. Elvira. elvira. Gracias. Gracias. gracias, José Ignacio. Adiós, gracias, gracias José Ignacio. ¿ya? Ya está. Cuidado el aparato del oído. Un momento, un momento. El aparato. Estás entera, ¿no? Bueno, Tere, como no nos puedes abrazar a todos, pues aquí una florecita de estas, de cada uno de estos, nos representa a nosotros.